La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Promoción de la Salud para que conozcas la importancia de las condiciones de vida en la salud. Podrás identificar la relevancia en tu salud del peso, el cuerpo, la imagen, la alimentación y el ejercicio y conocerás las consecuencias de los consumos de riesgo, las redes sociales y las pantallas y la importancia de la salud emocional y las relaciones afectivas y sexuales. En definitiva, te proporcionará las claves de mejora del bienestar físico y mental.